Mi pandilla juntamos la mesa, bebimos el desataque. Me porto nomás, un poquito mal Pa' divertirme, pa' hacerlo especial Soy signo de fuego, todo copia mi juego Donde vaya yo me siguen todos como borrego Moreno por eso saliendo por amor Libre de corazón, fuerte de opinión Arraso con el toda mi gente Que si me no ya el nuevo atlete con a